¿Cuál, cuál? la que arranca acá aquí qué? está la, la que vimos en el otro lado mesentérica cranial ella se divide en tres aquí se continúa como mesentérica cranial y recuerden que ella aquí lleva su, su vena satélite entonces esta es la arteria y esta es la vena aquí sigue, ella aquí se continúa como colateral y aquí igual, también tiene dos arteria, vena y aquí se anastomosa y aquí podemos ver las estas, que son las venas y arterias que salen de la, de la de la mesentérica y de la colateral que van por acá aquí se ven aquí se ven mejor. todas estas de acá ¿cómo se llaman entonces continuamos aquí está la nódulos linfáticos regionales también les pueden decir mesentéricos mesentéricos Ajá, por el mesenterio mayor que dijimos que es todo esto no eh, bueno, acá sale la secocólica que acuérdense que va, primero saca una pequeña rama que va hacia el colon en espiral, después se continúa acá y saca dos ramas, que son la que va hacia el, hacia el ilio que es este, eh, eh, rama ilial, y esta que va hacia el ciego, que es la rama seca, y eso es allá todo. Ya, corto. Esta es la